terminaste el módulo 3. Ok, ahora sí podemos decir que estás preparado para salir y hacer tu primer sitio web de una complejidad entre baja y mediana, pero digamos que con esto ya podés seguramente hacer tus primeros trabajos y venderlos y obviamente cobrar por ello o lo que yo te recomendaría también, si bien sin dejar eso de lado, que siempre es importante, es seguir profundizando. Hay mucho más para aprender de, de PHP y Digamos que lo que viste hasta ahora debería por lo menos permitirte contestar a la pregunta de ¿Me gusta esto? ¿Vale la pena seguir? Y bueno, ojalá que obviamente la respuesta sea así y que decidas eh, que te acompañemos nosotros. Nuevamente, mucho mucho éxito con lo que, lo que vayas a emprender. No dejes de, de ver el próximo módulo donde te voy a tratar de orientar un poco más en a qué me refiero con esto de cuáles son los próximos pasos y, y demás. Pero bueno... Como siempre te digo, cualquier inquietud, duda o comentario, mi email está disponible para vos. Quiero saber cómo te va, no dudes en contactarme.